Vamos a comenzar la segunda parte de nuestro congreso, espero que hayan disfrutado de este descanso. Y ahora vamos a hablar de un tema que es extremadamente interesante, que es la planificación urbana ante el cambio climático. Este es un tema extremadamente serio, yo podría en este minuto, cuando me llamó la biblioteca del congreso y me dijo que este iba a ser el segundo tema, en medio broma yo les dije que el cambio climático no existía. Eh, ...nosotros tenemos la suerte de vivir en un país donde el cambio climático no se cuestiona... ...pero probablemente en 10 años más podríamos tener sentado en esta mesa... ...a varios parlamentarios que sostienen que el cambio climático no existe. ¿Cómo vamos a planificar las ciudades frente no solo a los mares que suben... ...no solo a las temperaturas que aumentan, no solo a los desastres naturales... ...que vienen ligados al cambio climático sino que a una resistencia a creer que esto existe. Hay alcaldes como por ejemplo los alcaldes de Nueva York o Nueva Jersey que dicen que todos los años están teniendo una tormenta que viene cada 100 años. Eh, vamos a comenzar la mesa de exposición con Manuel Olivera, a quien le damos una cordial bienvenida y agradecemos que haya venido a acompañarnos.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 Ok, muchas gracias. Vamos a tener tiempo en todo caso para responder las preguntas del público. Gracias Manuel por tu exposición. Nos acompaña también en esta mesa Gonzalo Durraga, quien es arquitecto de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso desde el año 2012. Ha sido presidente de la agrupación de arquitectos y profesionales de Valparaíso conocido como Plan Cerro. Asimismo es cofundador y miembro de la Corporación Metropolítica. Ha sido profesor invitado de la Universidad de Pensilvania en el MIT y docente de la Universidad de Valparaíso y Universidad de Viña del Mar. Gonzalo es un hombre de Valparaíso, al menos ha dedicado importante parte de su vida y de su trabajo a contribuir en la planificación urbana de la ciudad, y desde esa perspectiva es muy consciente de cómo Valparaíso está siendo afectada por el cambio climático. Eh, ¿Cuál es tu, según tú, cuáles son los principales desafíos que nosotros como chilenos eh, tenemos que tener frente a este cambio cuáles son las políticas que tú crees que deberíamos implementar a corto y a mediano plazo y también pareciera que, y corrígeme si estoy equivocado, pareciera que todas estas regulaciones para frenar el cambio climático la gente las ve como costos, que en el fondo me van a subir los costos y este no es un país que pudiera permitirse el lujo de, de regular las empresas porque al regular las empresas este discurso de que hay menos trabajo ¿Qué opinas tú al respecto de eso? Bueno, muchas gracias eh, por la presentación. Eh, es un honor para mí estar con eh, el nivel de expositores que ha habido en estos paneles. Yo la verdad es que quiero eh, bajar la expectativas de lo que yo pueda decir, porque la verdad es que mi, mi expertise viene desde el ámbito de lo local. Yo eh, pertenezco a una ONG, que es Plan Cerro, y que hemos trabajado más bien en, en la particularidad de Valparaíso. Por lo tanto, mi visión sobre la que quiero entregar acá, sobre la planificación, puede ser a lo mejor un poco eh, subjetiva, digo, pero a, a lo mejor ahí va saliendo la respuesta a tu pregunta. Eh, si uno ve este, este cuadro de, de 1860, ¿no es cierto?, se ven todos los atributos desde la mirada empírica ¿no? del, del pintor, en este Charton, un pintor que retrata unas condiciones maravillosas de un territorio, lleno de, de virtudes, ¿no es cierto?, en un punto de vista paisajístico. Pero la pregunta es si es que la, la gente en ese minuto, la, los habitantes, los que estaban activamente eh, siendo parte, actores de esta transformación, de esta dinámica eh, vertiginosa que tenía Valparaíso en ese momento, tenían alguna visión o se preguntaban sobre el futuro. Lo más probable es que el futuro fuera eh, lo que llegaban desde los barcos, lo, las noticias, las historias, ¿no es cierto?, que traían ciudades como Nueva York o, o Londres, en una época en que recién se estaba redactando eh, el Manifiesto Comunista. Por lo tanto, eh, la verdad es que no había mucha visión tal vez del futuro, simplemente era la, la praxis de estar eh, dominando esa naturaleza con costos que a lo mejor en ese momento no se estaban eh, tomando en cuenta. Eh, hoy se puede ver que Valparaíso es un paradigma de la no planificación. Esta es una ciudad que es la cuna de, una, de un área metropolitana importante y sin embargo eh, carece de una planificación a pesar de ese impulso económico que tuvo inicial eh, la planificación entonces podría decirse que es un equilibrio que hay entre eh, en, en ciertos casos históricos eh, en ciertos lugares del planeta no entre eh, el poder económico y el poder político y eso da cuenta de ciertos eh, casos como estas ciudades que han logrado encontrar ese, ese cierto equilibrio y han logrado perdurar en el tiempo y marcar algún algún precedente no eh, la planificación, entonces, en su, en su apogeo, cuando hace 50 años eh, podía pensar en predecir cómo seguir hacia el futuro, veía eh, como límite, como, como brecha, eh, este crecimiento poblacional, que en esa época, según los, los cálculos, era de que al final del siglo XXI íbamos a ser en la tierra 35.000 millones de habitantes, más o menos. Y Constantino Dioxadis, que era un eh, urbanista griego, eh, eh, hablaba del concepto de la ecumenópolis, es decir, íbamos a poder crecer... Hasta, hasta cierto punto y en ese momento la, la dinámica de crecimiento iba a tener que detenerse, ¿no es cierto?, en una especie de ciudad de proporciones mundiales, estática y como ella la llamaba, ecuménica. Lo interesante es que eh, él hablaba de estos medios de transporte que iban a ser la clave, ¿no es cierto?, para poder ir generando esta atracción entre estos polos urbanos que, que aparecen en esta gráfica, hasta terminar con el, nos alcanza a ver a, a lo mejor, pero la última curva, ¿no? luego de la decadencia del automóvil y del avión a hélice y del avión a, a, a propulsión, ¿no? él habla del cohete. Porque luego del cohete ya la siguiente etapa es ir a poblar otros planetas. ¿no? Digo, Entonces, la, la planificación, como en su panacea, ¿no? era pensar en que había un límite. Pero eh, hoy nos damos cuenta que eso es, es absolutamente irreal. Las ciudades son el destino de este crecimiento de población. Sabemos, sí, que vamos a hacer... 11.200 millones y no 35.000. Podemos incluso tener políticas de contención. Pero lo interesante es saber que la planificación no tiene la respuesta. Es decir, las respuestas absolutas no existen. Y lo que vemos es que esta relación entre el poder económico y el poder político generalmente genera en muchos casos más bien este tipo de desigualdades territoriales brutales, ¿no? o bien el, el poder político que logra dominar a tal punto el poder económico y puede entonces pretender planificar las ciudades, los guetos, ¿no? eh, como, como si fuera posible eh, racionalizar eh, el hábitat, ¿no es cierto? Eso tampoco es una respuesta. Eh, y por tanto el paradigma de futuro, ciudad de futuro, que nosotros eh, aún desde este lejano y aún eh, no en desarrollo país, ¿no es cierto? estamos viendo es tal vez un poco lo que veían, los habitantes del Valparaíso de 1860, eh, cuando llegaban estas historias desde las ciudades de Nueva York y Londres, y seguimos, ¿cierto?, en la praxis de eh, eh, haciendo nuestra ciudad día a día, sin darnos cuenta que tenemos acá una, un activo ambiental importante. Entonces, eh, lo, lo bueno, la buena noticia, y ahí coincido con Iván, que eh, él decía que en el fondo en Chile hay unas áreas metropolitanas que están más o menos bien planificadas, pero de las tres más, eh, que más han crecido digamos, en el siglo XX, eh, tenemos dos que podrían decirse que tienen alguna relación desde de la planificación eh, y con todos sus problemas y sus paradigmas, ¿no? pero hay una tercera área metropolitana que es eh, el área del paraíso, donde realmente las cosas eh, ya no están dando eh, cuenta de una, un, una, una, un no equilibrio entre este poder económico y este poder político. En Valparaíso el poder económico desaparece, todos sabemos la historia de decadencia de la ciudad, cuando eh, el puerto deja de ser el, el, el, el activo ¿no es cierto? Para, para esta relación, relación entre la ciudad, el habitante y el, y el mar. Y desde ese momento la ciudad queda en decadencia. No se puede sostener una ciudad que viva sin el apoyo económico, sin, sin una, un, un corpus político que permita que esta ciudad eh, pueda reclamar lo que, le, lo que le corresponde. Por tanto, el, el, el paradigma, el cambio, de, el cambio climático, ¿no es cierto?, aparece acá eh, reflejado de manera evidente con estos eventos. El más importante, el, el, el incendio del 2014. Y nos damos cuenta entonces que eh, este tipo de imágenes. Eh, Valparaíso es, es, es el pionero nuevamente en, en recibir eh, este tipo de, de agresiones, ¿no es cierto? Donde finalmente eh, nos damos cuenta que el riesgo está, está siendo evidente, por cuanto eh, la amenaza del cambio climático está instalada y golpea más fuerte, donde eh, esa diferencia entre o esa relación entre el poder político y el poder económico eh, está totalmente eh, no vinculada. Vemos que el Estado, los servicios públicos son meros eh, ...meros contempladores de esto, nos, eh, tenemos que acostumbrar a este tipo de escenas... ...que son realmente vergonzosas, y el tema de la resiliencia... Eh, tenemos que verlo no como esa capacidad infinita, ¿no es cierto?, de las personas, del, del chileno que agarra la bandera y se vuelve a parar, sino que tenemos que ver en el fondo que es la capacidad de, eh, el ciudadano del ciudadano, del, del local, de la clase eh, media, de la clase popular, de, la, de los colectivos como nosotros, eh, de profesionales, ¿no es cierto?, que nos podemos parar frente a un evento así de indignante ¿no? y lograr un gobierno local. Yo les quiero decir que ante estos eventos que están habiendo en Chile, es muy probable que en eh, este activismo, ¿no es cierto?, que está ocurriendo en varias ciudades, eh, ojalá nosotros, los porteños, hoy día, podamos dar alguna luz de racionalidad, ¿no? en el sentido de que el gobierno local, finalmente, es el, el único que puede eh, dar la respuesta. ¿ya? Eh, para terminar, <coughs> quiero poner esta imagen de una, una quebrada, una quebrada que, que ya se consumió por el incendio de 2014, ...que podemos ver que tiene grandes atributos ambientales... Eh, ...es una zona de ruina ambiental... ...y esa casa que está ahí... ...que es una, una, una casa que está en una zona de riesgo... ...no, no, no, no tiene acceso a un bien nacional de su público... ...por lo tanto no se puede eh, normalizar... ...sin embargo, debajo de esa casa... Eh, ...esta señora tiene acceso a un bien nacional... ...que, que es un, en el fondo del agua... ...y que es increíble cómo existe... ...esa relación con el hábitat... ...tan arraigada en el, en el poblador de Valparaíso... Por lo tanto, el desafío de empoderar al habitante local es eh, gigantesco para poder hacerlo entender cuál es el, la mejor respuesta que venga y que provenga de él. Entonces, el, el arraigo y todos esos conceptos que son lugares comunes, tal vez, eh, son el desafío que tiene eh, la ciudad de Valparaíso hoy día para poder ir revirtiendo estos eh, problemas. Entonces, para eh, poder zanjar... O, tratar de dar alguna orientación ¿no? en las prioridades legislativas. Nosotros pensamos que, primero, descentralización, segundo, la creación de alcaldía mayor metropolitana es, un, es una herramienta importantísima, pero obviamente que en Santiago eso es un rol que cumple el Intendente, tal vez en el caso, eh, como decía Álvaro, creo que era el nombre, eh, en el caso de Concepción sea eh, esta figura, o en el caso de, de Valparaíso la intermunicipal. Eh, la revisión de las políticas de, de, de desarrollo social, que están absolutamente sectorializadas y por lo tanto es imposible, a pesar de que hay buena voluntad eh, de acceder a soluciones, perdón la política de regulación y control del transporte público, que de, verdaderamente es un desastre en regiones, eh, con la importancia que tiene, ¿no es cierto? Y desde ahí entonces poder generar una captura y redistribución de la pluralidad que genera el, la planificación del transporte público. Y eso podría acceder a lo mejor... ...al debate sobre el derecho de la vivienda o, o de la ciudad. Eh, potenciar la asociatividad. Corfo y el Consejo de la Cultura han hecho excelente labor, creemos nosotros... ...para eh, poder incentivar la asociatividad civil... Eh, ...poder consolidar las herramientas de la Política Nacional de Desarrollo Urbano... ...fortalecer las herramientas ya existentes... Eh, en fin, si uno empieza a desglosar ya la cantidad de cosas que hay, a lo mejor se pregunta si es que no será eh, pertinente ya encarar de frentón el tema de una nueva constitución. Yo creo que eh, el tema del, del, del poder económico es, eh, y el poder político, ¿no es cierto? Hoy día eh, hay una canción que cuando hacía esta exposición eh, de Neil Young, ¿no es cierto?, era Keep on Rocking in the Free World y que es una canción que en el fondo tiene una letra bien sarcástica, porque si seguimos así, ¿no es cierto? Ya sabemos, los desastres eh, están aquí a la, a la vuelta de la esquina. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias Gonzalo.